Si te gustan las historias bonitas y emotivas, esta película de seguro te va a gustar. Y de pronto hasta te saque una lágrima. Esta es mi reseña de Chacha Cha Real Smooth. La historia se centra en Andrew, un joven de 22 años que fue a la universidad pero como a muchos nos ha pasado no tiene idea de lo que quiere hacer con su vida. Andrew tiene un trabajo que detesta y todavía vive en casa de su madre compartiendo habitación con su hermano menor, un niño de 10 años. Andrew solo quiere ahorrar dinero para ir a visitar a su novia en Barcelona. Eventualmente encuentra un trabajo al cual disfruta más y le ayudará a su objetivo de hacer dinero. Dicho trabajo es ser animador de fiestas para niños. Es en una de esas fiestas donde conoce a Dominique. Y a su hija Lola Domino está interpretada por una genial Dakota Johnson Y Andrew quiere una relación con esta mujer Pero sin entrar en spoilers, les puedo decir que el verdadero corazón de esta película Está en su amistad con Lola, la hija de Domino Terminé con el ojo aguado y una sonrisa en el rostro Chacha Real Smooth está llena de clichés Pero también le da cierta frescura al género Es una comedia romántica muy dulce, muy tierna Y muy bonita con la que muchos se podrán identificar Al final es una historia sobre madurar Y encontrar un rumbo en la vida Le doy 3 estrellas y media de 5